buenas, un montón de mosquillas por allí, pues venga, vamos a grabar vídeo, estamos haciendo un paseíto, paseito con algún pequeño mini trote, mini trote pequeño, ¿vale? un poquito de trote. para calentar un poco la pierna, porque ya sabéis que estoy recuperando el tema de que estaba, digo, es periostitis, yo me pensaba en una fibra, luego era periostitis, bueno, pues he tenido tres horas, un poquito de periostitis en el tibial anterior, otro poquito de periostitis en el tibial posterior, que es lo que me queda ahora. Y luego he tenido en la... Hostia, estamos jodidos, eh. En la o que es la cabeza o, bueno, la zona que, de tendón, digamos, del, del gemelo derecho. Eh, creo que es esa zona, ¿vale? Porque no es peroneo. pero que digo, es peroneo, peroneo, pero no, no peroneo. Ya he aislado bien, he probado, he hecho todas las pruebas. Mover el pie hacia el lado para tensar y tal, y no es peroneo. pensaba que era peroneo, pero... No. Yo tuve una rotura de fibras en el peroneo izquierdo, pero en este caso pensaba peroneo derecho. Pues no, no es eso, no es eso. O sea, acá al final tengo un poquito de gemelo, cabeza o tendón del de gemelo, en la parte de arriba, la parte de, de agarre arriba en, en la parte de la rodilla. Y ya digo, y periostitis a un nivel bajito, pero lo bastante para que te dé por culo. En esta zona detrás, o sea, tenemos tibial anterior que nos tendríamos la periostitis, notaríamos la periostitis aquí, notarías el dolor aquí, que ya lo tengo eso pasado, esa parte ya tengo todo pasado, ¿vale? Estaría aquí, el, el, bueno, sería esta zona, que ya la tengo yo, luego la cabeza aquí del, de aquí del gemelo, sería sólido y gemelo, si no me equivoco, pues la cabeza del gemelo aquí en esta zona tengo un poquito que todavía me duele, me hice automasaje hace dos días, o sea, ayer no, antes de ayer, hoy en teoría debería haber dejado descanso, pero bueno, ha coincidido que podía salir, así que hemos salido a andar y calentar un poquito y entonces ahora me queda que me voy haciendo automasaje aquí, en, tenemos tibial, o sea, tibia, perdón tibia, pero en esta estaría detrás y aquí me queda un bultito así, antes era como más grande con un bultito así muy pequeño localizado aquí en la zona de aquí, a ver si lo encuentro aquí es nada, está aquí, o sea, justo donde está el dedo aquí, ahí está, es muy poquito ¿vale? como como una alubia o dos alubias juntas, más o menos algo así, sin sobresalir mucho que es lo que tengo ahora que me está dando el, el por saco, como decía, ¿vale? así que nada, vamos a salir a hacer unos 10 kilómetros, 12, algo así andando y con alguna alternancia de correr ya he dejado correr un poquito y sí, cuando calientas un poquito se nota que como que vas casi perfecto prácticamente no notas nada pero tampoco quiero abusar, entonces vamos a dejarle todo lo que podamos de descanso a la pierna ¿qué hemos aprovechado para hacer estos días? pues descansos activos eh, hemos hecho rodillo, no he hecho bici, bici no he hecho porque también me da un poco de miedo Digo meter ahí tensión al gemelo y tal y me da un poquito de miedo, entonces lo que es bici de montaña pegándole fuerte no he hecho no me he fiado. he hecho rodillo simplemente mover pierna, pero no hay que hacer fuerza y, y lo que hemos hecho es eso, pesas he probado pesas de gemelo que la he hecho bien, sin ningún tipo de molestia cuadrices femoral, hemos hecho la parte de arriba todo vamos alterando como podemos porque la verdad es que con el tema de las vacaciones realmente vamos como podemos no podemos correr todos los días que queremos o salir aunque sea hacer esto andar o, o entregar incluso a presa a lo mejor está fuera y no, no puedes así que vamos como se va pudiendo pero bueno, estamos llevando agosto medio bien tenemos la carrera en dos semanas ahora ya dos semanas y dos días o dos semanas y dos días, o sea que ya hay que espabilarse pero estoy, por un lado, esperando a recuperar, recuperar lo justo, recuperar y luego ya decir, estoy limpio, venga, y ya entrenar bien, ¿vale? Pues seguido para la entrevas ¿vale? Así que estamos así, no podemos hacer más. La otra manera seria, pues lo que estábamos haciendo antes tener la molestia y seguir entrenando, con la molestia cuando calienta se te va. Eh, sí, pero bueno, hemos entrado en la fase de decir paro y si entro en la fase de paro, pues ahora hay que atenerse las consecuencias y esperar un días parado Ni más, no vamos a estar desperdiciando semanas parado, eh, o hacer una cosa o hacer la otra, así que como hemos optado por parar, pues paramos y cuando estemos un poco bien, espero que a ver si el lunes ya pudiera correr todo seguido, o el martes correr todo seguido una sesión de entreno de todo seguido corriendo no como así, que es andando y algún trocito trotando, para ir dándole un poco de movimiento al cuerpo pues ya está, es lo que es, venga, ahora después grabo un poquito más he empezado a grabar pronto porque digo luego todavía nos queda bastante, pero, pero claro, digo, si luego me pongo a grabar será muy de noche, ¿vale? Así que es estamos ¿no? en el caminito de siempre. Venga, luego seguimos. Bueno, bueno, vamos bastante bien, ya digo, se nota, se nota como lo que digo, como una especie de desconexión. Que ahora decía el otro día es como que te. Como que te desconecta. Dices, coño, ¿qué haces? Pues como si te desconecta un poco el músculo, te quita la fuerza, como por autoprotección del músculo pero bueno, cada vez menos o sea, cada vez que hago esto que salgo a andar o trote un poco, veo que voy mejor voy casi normal ¿vale? y no puedo abusar yo ahora decía, hostia, podía probar apretar pero es que no me conviene hay que dejarlo enseñarle movimiento, pero dejarlo que descanse así que nos vamos a limitar a un trote muy trote cochinero y ya está no hay más no sé ahora lo que llevo 143 pulsaciones andando voy increíble andando voy a 95 no sé dónde eso. bueno ya no hay sol, pero andando a 95 pulsaciones, señores ¿qué, es, qué zona es eso? Bueno, vete a ver, eso está bien, ¿eh? porque flipo, y digo 95 pulsaciones, me pongo a este rodillo y si aprieto un poco de rodillo no, espérate Rodillo, no sé 99 o 97, eran las pesas que cogía y hacía prensa y te sube a 99 pulsaciones, prensa, 20 repeticiones seguidas con prensa, 99 pulsaciones, más y más, increíble. Luego le pongo eh, 20 kilos más, porque hubiese subiendo en cada serie 20 kilos más y en la última ya se ponen 103. Tenemos la cámara que está haciendo el tonto, se me ha desconectado, no sé qué ha hecho por eso digo que la Sony es mejor, ¿eh? de verdad ¿eh? la Sony es mejor, más estable por lo menos no hace estas tonterías de, de apagarse bueno, pues continuamos pues eso eh, le, a la pretas en prensa la, la quinta serie ya de 20 repeticiones incluso, eh, no sé en cuando hice 30 ya no me acuerdo, pero 103 pulsaciones 103 haciendo prensa o sea, dices, joder, o sea realmente se nota el fondo físico que tiene y eso que ahora no estoy entrenando correr estos días vale pero se nota muchísimo el fondo físico que tienes de corazón una pasada comparado a hace años yo hace años cuando metía eh, me iba a 156 pulsaciones más o menos tenía puesto en el chivato del, del reloj del otro que tenía no jonate tiene puesto que si me pasaba de 160 me parece que eran 160, 160 me, me pitara y entonces yo lo que hacía siempre es que cuando hacía la última serie de press de con bancuernas, apuraba y e intentaba hacer 10-12 repeticiones, que es ya quemando al máximo, y entonces ya me pitaba y ya sabía que había ido a las 160 pulsaciones. Ya estaba en la zona, digamos, anaeróbica, más o menos. Pero bueno, que ya digo, que, que te vas dando cuenta que dices, joder, que realmente el correr mejora muchísimo, mejora en todo, todo, ¿vale? Bueno, pues ya está, voy a seguir un poquito más. Espero que la grabación quede, porque está haciendo un poco el tonto. Aquí varios caminos. Es un camino muy guapo, muy guapo. Realmente voy a venir aquí a, a entrenar, porque hay un montón de, de caminos con ciertas oscilaciones. Ahora no lo habéis visto, pero hay una zona que si pasa con la bici, pues hay sus raíces o cositas, sin ser demasiado arriesgado. O sea está bastante bien. Bueno, continuamos. Luego hago un pequeño grabación. A ver, no sé ahora lo que llevo. A esta mira, 100 pulsaciones. Eh, ahora digo lo que lo que llevo he hecho que llevaré unos 5 o 6 kilómetros o algo así, la idea es que salga unos 12 en total con eso nos conformamos para hoy, ¿vale? venga, hasta luego grabando, bueno pues 5 kilómetros 720 metros en una hora 0.4 hemos batido nuestro récord de todas las velocidades mundiales. Ya ves. Bueno, hemos ido a 5.7 por hora. Tampoco está tan mal. ¿no? 5.7 por hora y y ya está. Eh, 115 positivos llevamos. <risa> Vaya tela. Bueno, pues ya está. No vamos a contar mucho más. Ah, eso. Digo, si iba a contar algo. Mira, estoy probando. Lo que es, no sé si se va a ver mucho, pero bueno, es lo que es. Eh, esto no, orejones, eh, me estoy haciendo un... Me he comprado un pupurrí de mezcla. Mira, a ver si lo, lo podemos ver. Vale, es esto. Es un pupurrí. ves De mezcla de varios tipos de... de esto es coco, plátano, eh, esto no me acuerdo qué es. Eh, pasas, ¿vale? Deshidratada. Bueno, es un poquito una mezcla para ir comiendo. ¿Sí? lo bueno es deshidratado, se llama cóctel tropical, vale 1,29€ en el campo, y lleva 250 gramos me parece. Y digo, bueno, por variar de los orejones, digo, ah, que pese menos, porque como no lleva humedad, el orejón lo bueno que tiene es que no te pide agua, prácticamente, y si empezamos a coger eh, fruta esta deshidratada, pues algo nos va a pedir más de agua. Pero bueno, para cuando dices, quiero llevarlo, que no pese nada, pues bueno, es otra opción para la gente que diga oh, pues quiero yo que sé prueba con todo y no me acaba de convencer nada pues se llama cóctel tropical buscáis también lo venden suelto o sea te venden eh, piña deshidratada plátano deshidratado suelto no me acuerdo de más pero básicamente es piña deshidratada o plátano deshidratado y este es un cóctel lleva varias cosas coco coco también creo que también hay así solo ese, eso, ese producto pero así en cóctel creo que es un poco más barato vale ya digo 1,29€ está bastante bien y ya está no mucho más aquí estamos andando por caminitos la verdad es que bastante bueno está bien ¿eh? tiene sus subiditas y bajaditas yo digo lástima que no podemos no podemos dejarnos caer porque eh, es que no no no sabes eh, conviene reservar lo máximo y hacer las cosas bien así que no puedo meterle caña bueno dejamos el vídeo aquí por hoy estamos a viernes, esta noche tenemos directo así o si más o menos cuando estamos viernes eh, 24 por ahí a una semana de UTMB exactamente, eh, o sea el viernes que viene tenemos UTMB, o sea hay caña, caña y ya está, UTMB lo que hay ya no, ya no voy, eh, nadie se equivoque tenemos este UTMB que la tenemos de espectador, nada más, vale venga, pues aquí lo dejamos mira, llegamos a un campillo que está bien aquí lo dejamos, compañeros por iba gente paseando bueno pues hasta la próxima adiós